Y venga ¿Sí? el, el, no no si tú quieres grabar graba lo que quieras Roche. pero aquí va a grabar entero y una parte Sí, sí. Digamos, no, pero que... lo grabo yo. Lo grabo yo, se lo pero si sí, vosotros podéis grabar todo. Eh, mirad, esto... Vez, nosotros sí. hacemos una grabación, nosotros una grabación que normalmente va a salir de... en dos, oh. dos vídeos, ¿vale? Y normalmente a lo mejor salen más porque si la cámara se para o cualquier cosa, pero en general va a salir con dos, con dos vídeos. Y... Si sí, queréis hacer cualquier grabación o fotos, podéis hacerlo con vuestros móviles sin ningún problema para juntarlo lo que queráis. Pero que con esto es suficiente. Y además hago una pequeña grabación como de un minuto, donde pille, eh, que es la que subo a TikTok y a Instagram. No, no ¿Está el a... No, si es que lo hago sin monetizar. Es que esto no es por, a, por afán de lucro. De lucro esto, pero que de aquí, de aquí a 4 buena idea, años... ¿no? Lo pensaremos vosotros animaros por si acaso Y decir que la gente se apunte Hay 11.100 en TikTok y 2.000 y pico solo en, en Instagram En Instagram es el que había que subir ¿Qué sorteo va a hacer? Menos rollo. Julio Para, eh, vamos al poste El poste, en principio Mirad, el resumen muy bien lo han puesto corto las reglas se han pasado un poco para poner las reglas en el podcast. Quizás tenía que haber lo mismo, pero un poco más resumido. Ver, eh, igualmente que había explicado roles, habéis puesto algunas cosas de energía y vaya de, de calificación y clasificaciones aceptables. El tiempo está mal, porque es difícil poner un tiempo de actividad motriz y que el tiempo dentro de objetivo sea lo mismo. Normalmente va a ser inferior. ¿Vale? Es que cuando están haciendo la actividad motriz.. Todos estamos bien están, están el haciendo el objetivo motor, pero yo, yo vamos. Va a ser difícil que todo el rato estén cumpliendo ese objetivo. ver sí, lo bajamos, lo bajamos, pero yo va creo a ser. que dentro de lo que cabe, si tú estás, estás haciendo es la actividad motriz, al menos estás dentro del juego, estás ocurriendo sí, o lanzando. Estás haciendo actividad pues, motriz pero a lo mejor no estás cumpliendo el objetivo. Eso es lo que <ríe> quiero haceros ver. Y luego, objetivos motores. Pues está bien, trabajar habilidades, eh, eh, mejorar habilidades, está bien. Consecución, anotar que, que sigue saltando dentro de la zona, pillar piratas, tal, golpear al rival con la pelota, evitando que... Bien. Objetivo-meta, ganar el enfrentamiento que se logra cuando tiene más puntos que el rival al terminar el tiempo de juego, que es de 10 minutos. No. La fase, ¿no? El juego completo. Eso sería una, un objetivo de una fase o uno de consecución un objetivo meta de una fase o un objetivo de consecución ahí ya tiene que ser el final de todo por lo demás más o menos bien y... si sí, es que, se lo que es lo haga que yo tampoco lo sé nunca y luego han tenido el detalle de hacerlo bien y poner fases del juego fase 1, fase 2 y fase 3 con sus dibujitos que no se le ha ocurrido poner variante porque no sería variante, eso sería otro juego han puesto fase 1, fase otra 2 y fase 3 vale entonces, eh, los gráficos parece que están muy conseguidos y han logrado, han logrado lo que han puesto aquí en dibujito, ponerlo ahí, ¿eh? que ya tiene tela. Y nada, vamos a ver cómo es, porque yo es que estoy esperando a ver el lío que se arma. Guerra pirata. Vale, la guerra pirata. Al de atrás, hacia atrás. Perfecto. Bueno... Pues bueno, vamos no a empezar a dar clases, entonces yo sigo aquí. Que el tiro, el tiro. Sitio. Pues formamos el grupo 7.